Bueno, Edito, vamos, ¿hacemos una gareteada primero? Vamos, vamos a arrancar con una gareteada y, y bueno, vamos a probar suerte. Después vamos a ir un rato a los juncos también, si los quieren. Dale, vamos con la pesca. Saludos para todos. Vamos es este? a para Esto se va a la gente de degrado. no, me dicamos. no grande, eh. Qué grande, La Tremendo que trae el mula, ¿eh? vamos a ver. Esto es general, Madalena. ¿no? El guía es maravilla, eh. uh -huh. sí. Copo, Copo, Copo, Copo, Copo, Copo. Qué grande Diego, qué grande. aplauso Diego, guía. A ver Diego, mostralo. Acá esto lo que a Rosé, el curiado sí. el sí. que sí. me filmó esta, esta hermosa ficha. ¡Catibri! ¡Dice que la luchón! de la señora! ¡Ve ¡Se parece un durán! ¡Ve este! Acá estamos en la sala grande de Madariaga con una hermosa. ¡Lucha! ¡Lucha! Buenas tardes, acá estamos en la Laguna Salada Grande con Miguel y Guido, con Guido de la Ciudad de La Plata. Hoy es primero de abril del 2022, le, le pusimos primera y salió esta pesca. Impresionante pescado. Y bueno, gracias a por, por la compañía. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Eh, ¿Puedo decir algo? Excelente. Decir. Excelente. Eh, Diego Palas, excelente día, pero mucho mejor persona. Gracias amigo, muchas gracias Saluda a toda la gente por allá Gracias Diego Esto va dedicado para Gabriel del Pescador también Gabriel, vení, vamos a pescar, vení Gaby <risa>